Hola amigo craniano y craniana, espero que estés muy bien Hoy vamos a tocar un tema muy bueno, que es la oportunidad Exactamente, mi niño o mi niña que nos ves Si no tienes la oportunidad, genérala, créala Pero no te quedes con tus manitas cruzadas, porque luego hacemos eso y luego nos estamos quejando, que no hay oportunidades, que no, que no sale... La neta, la neta, que el que la quiere hacer, la puede hacer. Nada más que hay que creérsela y poner manos a la obra. Exacto. Sí, generar, generar oportunidades, generar mercados, generar cosas. O sea, yo desde que me acuerdo, pues el clásico... De, pues es que el rock está bien mala onda, pues es que no hay oportunidades, pues es que... que... <risa> la onda es hacerlo, o sea, crearlo. Así, otro tipo de músicas hacen eso. Crean sus propias oportunidades, crean sus propios mercados. Hacen sus propios conciertos, los grupos grandes hicieron su propia onda. Kiss, por ejemplo, hizo su propio mercado. O sea, invirtieron, hicieron cacumen e hicieron sus propias oportunidades. Así es. ¿Y Twisted Sisters? ¿Twisted ¿Qué sisters? tal, eh? ¿Pero cómo le, le daban y le giraban a la tortilla y sin ¿Y en no cambio, de una forma le buscaban de ¿y en otra? en cambio vez. cómo se llama ese...? Sí. Anvil. Ya, échense ese video de Ambil para que vean lo que no se debe de hacer. Está en Netflix. Es cierto, es cierto. Mira, Cranium tiene un año y medio. El 30 de marzo cumplimos dos años ya. Y no nos pensamos quedar con las manos cruzadas, porque sí es bien cierto que ahorita tenemos muchas cosas en contra del rock en español, por lo menos en nuestro país. Uh -huh. Como se habrán dado cuenta, no hay muchas cosas nuevas sonando en la radio tradicional, en los medios tradicionales, la verdad es que no van a ver nada. Lejos de dos, tres programillas que invitan gente, no hay. Y sí, si sí, habemos un montón de bandas, si sí, hay un montón de música nueva, eh, en, en cuanto al rock se, se refiere, habemos como nosotros, hay, hay otros que también traen nuevas propuestas. Y la cosa es que nosotros tenemos que generar esas oportunidades las estamos generando, entonces si tú que nos ves, eres rockero como nosotros y como tantos en este país, échanos la mano y si tú eres de los que estás dentro de esas bandas, no te quedes con las manos cruzadas porque no nos van a abrir la puertita, sin nada más porque sí, entonces, tenemos que echar harto cacumen y hartas ganas y lo vamos a lograr, vamos a sacar al rock del sitio en el que se encuentra ahorita, apagador, por lo menos estoy hablando de nuestro país, Sí, sí, está medio general la cosa. Pongamos en Latinoamérica, porque pues, es Latinoamérica. O sea, no es Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Canadá, que pues, son anglos. que pues, Es como, como muy natural de ellos. Aquí la cosa no es así y por eso nosotros tenemos que sacar la casta y sacar este pedo que nos encanta de la... ¿Se puede o no? Así lo es. De hecho, dice por ahí un, un dicho mexicano, ¿no? Que a la oportunidad la pintan calva y hay que agarrarla por los pelos. Ah, así ¿no? es, entonces, nosotros estamos calvos, pero nos pone la gana de los pelos. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, ¡No, no, estamos pelones. Vamos a seguir pelones, pero es otra cosa. Hay que chingarle, hay que chingarle, niños. Pero sobre todo, tú, niño, que estás en, en otra banda, que me estás viendo ahorita, siéntense y planeen. Así es. Platiquen dialoguen, no nada más se pongan a tocar y quieran que solitas se abran las puertas porque no va a pasar. Entonces ese es un consejo que les damos sus cuates de cráneo que ya estamos un poquito más peludos y camosos de, de todos lados. <risa> este, en verdad, y, y, y únanse, únanse al movimiento, no vamos a descansar hasta que saquemos adelante al rock por lo pronto nacional. Uh -huh. pues sí, por acá Y que las, bañas, las bandas se apoyen entre ellas mismas Sí, eso pues, es básico Porque luego, digo, hace poco Recibí un, una como crítica de otro baterista acá medio dices, Yo le dije, brother, pues te puedo no gustar Pero estamos en el mismo camino Y nos vamos a dropar Y es mucho mejor pues si no te gusta, pues nada más lo pasas de largo a tirar basura, ¿no? Así es. O sea, si tiras basura, pues vas a recibir lo mismo. En cambio, si todos nos unimos y hacemos un rollo comunal entre las bandas y nos ayudamos, vas a generar movimiento, no, no nada más en el rock, sino en el arte en este país. Uh -huh. digo De hecho, existe el término haters, ¿no? Sí. En el pedo de las redes. En los güeyes que andan ahí tirando calabaza, que por cierto, por lo general lo hacen anónimamente. Sí. También a nosotros nos han llegado un pocos hasta eso, eh sí, no, muchos, muy, hasta una muy, minoría. muy pocos la verdad, este y si pues, sí, te metes a ver quiénes son, porque tiran groserías y demás, más, y, sí te insultan, y, este, y te metes y pues, resulta que son falsos. Cthulhu, el inmortal. Pero bueno, la cosa es que nosotros los rockeros siempre estamos en contra de lo que no funciona, así nació el rock, en rebeldía y en contra de lo que no funcionaba. Ahí se los dejo de tarea, investiguen la historia y van a ver. Esta que no sea la excepción, vamos a estar en el medio rockero a favor de lo positivo, de lo chingón, de lo que jala, y no vamos a andar de pinches haters, porque de por sí tenemos fama en este país, que no dejamos salir adelante a nadie. No, no, no, aquí en el medio del rock vamos a cambiar el pedo, y vamos a salir todos para adelante, y vamos a impulsar a los que se dejen, porque también si no se dejan ayuda y no quieren escuchar, y pues ese es otro pedo, pero... Entre todos nos vamos a apoyar, niños. Tú, músico que me estás oyendo de otra banda, hay que apoyarnos. Ya sí. basta de estar criticando y chingando al. A ver, a ver, no, somos los mexicanos, no somos así. Pero nos si lo han le... hecho creer. Nos, nos somos... han hecho creer que somos así. No somos, sí, así, no. No, somos así. Y el público también, ¿no? El público también que se abre, que diga, voy a ver una propuesta nueva, voy a escuchar. Sí, una ya, ya, ya basta de tributos, de covers. de... Se digo, se vale, pero no debe ser la mayoría dos pues cuando va a haber algo nuevo? Exactamente. Sí. Pues así de fácil. Y si hay niños, claro. váyanse a echar sus roles. Pues desgraciadamente no no está en todos los bares, pero si, si le buscan y encuentran. Hay tocadas de, de, de músicos independientes por todos lados. Y chidas, chidas. No, y hay bandas muy buenas. ¿sabes? Por eso, sí, sí, sí, a eso me refiero. Vamos a echarle ganas, niños. Y si no eres músico, pues apóyanos a los que andamos en este rollo. Claro. Y vamos a generar el cambio. Y que por lo menos digan, ah, cabrón. Los rockeros traen otro pedo. Esos güeyes no andan de pinches haters, no andan de pinches culeros, no andan de embarrando de calabaza. Este, los rockeros son pro, pro todo. Entonces, los invito, humildemente se los digo, no, haz ah, que las vas más bien chingones. No, no, no, esto no tiene que ver con que seas chingón o no. seas chingón, nada no, más difícil es tantito el cerebelo. Joder. Y tampoco es de, ay, qué pinche inteligente, son cabrones pelones, por eso les cayó el pelo. No, no. se les cayó porque somos bien machos. No, no, no, en verdad, eso no tiene nada que ver, ¿no? tiene, que, tiene que ver con que seas positivo, tiene que ver con que tengas ganas, tiene que ver con que no andes de pendejo dejando el teléfono encendido <risa> cuando, cuando estás grabando algo. Perdón, amigo. Pues eso es todo lo que queríamos decirte hoy, amigo, amiga craniana niño, niña, este, vamos a darle, vamos a darle, vamos a dejarnos de mamadas de pendejadas negativas, de estar chingando la marrana, y más bien nos apoyan, chingón. Aparte, ¿quién dice, cabrón, que no es divertido hacer lo bueno y lo chingón? Al revés, es cuando más chingón... ¿Qué pasa cuando andamos bien pedos ahí en un antes y nos juntamos hasta toda la banda rockera? Y no me digan que no saben de qué estoy hablando. Lo <risa> <risa> la pasamos poca madre, si le está chingando el prójimo. Entonces, no, no. Me cae. Pues eso tenemos que hacer, pero sobre los niños también. <risa> Fuera del antro, en toda nuestra pinche vida hay que hacer así, porque si no nos va a cargar el payaso, encanta. Uh -huh. Y ahorita el país está necesitando esos cambios. Y bueno, por favor, denos likes, muchos, por favor. Y suscríbanse para que sigamos platicando chido, nos hermanemos. Ya saben, déjenos sus comentarios, que les parece? Y... Benito. Búsquenos en www.cranion.com.mx Suscríbanse Y pues nos vemos en la que sigue, ¿no? Ok sí, estamos ¿Y, y porque Cranion claro. es el poder del rock Así que ya sabes Nos vemos en la que sigue Pórtate mal, cuídate bien Y que el rock sea Yes